Hola queridos amigos Vayan a buscar su quempiña Su coca cola o lo que sea Me voy a servir en un vaso Si ustedes vienen a mi casa Yo no voy a No voy a tomarte la botella Voy a abrir una botella nueva y voy a servir en un vaso Y me voy a, me voy a servir para mí en un vaso Y para ustedes en un vaso Pero si ustedes vienen Si no viene nadie pues lo hago así Para que no quede baboseado, bigoteado como dicen algunos, con bigote. Para que no quede así, me hago no, un vaso. Bien, pues, este video de los niños verlo acompañados, porque tiene muchos sustos. A mí no me asusta, porque ya lo saben, a mí no me asusta casi nada. Entonces, los grandes, apague la luz y pongas audífonos. Chicos y grandes, pongas audífonos. ...y suban el volumen al máximo, y disfruten de esto al máximo conmigo. Niños, chicos, venlo con la luz encendida, y los grandes, apaguen la luz, y los dos pongan audífonos y disfruten de esto al máximo conmigo. Bien pues, dicho esto, empecemos con el video de una vez, y también, eh, este video es un poquito más largo que el otro, porque el otro era la noche uno y era fácil. Pero en este aumenta mucho la dificultad por Foxy, eh, sé que eh, me matan algunos otros en unas veces, pero... En un momento me da me mata chica, pero Foxy es el que más me mató. Así que aumenta mucho la dificultad por Foxy. Así que denme también los consejos para pasarlo y librarme de Foxy. Vamos con el video de una vez entonces. Espero que esté grabando. Ahora amigos de YouTube vamos a continuar con este juego. Eh, no sé por qué no, no subí subtítulos anteriormente, pero es porque no me dejó... O sea, no, no pude sacar traducción. just go in a whole new direction, and make them super kid-friendly. Uh, those older ones shouldn't be able to walk around, but if they do, the whole Freddy head trick should work on them too, so, whatever. Uh, I love those old characters. Uh, did you ever see Foxy the Pirate? Oh wait, Foxy. Oh yeah, Foxy! Uh, hey listen, uh, that one was always a bit twitchy, uh, I'm not sure if the Freddy head trick will work on Foxy. Uh, if for some reason he activates during the night, and you see him standing at the far end of the hall, uh, just flash your light at him from time to time. Those older models would always be disoriented with bright light; It would cause a system restart or something. Uh, come to think of it, you might want to try that on any room where something undesirable might be. It might hold him in place for a few seconds. Uh, that glitch might carry carried over to the newer models too. Uh, one more thing don't forget the music box i'll be honest i never liked that puppet thing it's always thinking and it can go anywhere uh, i don't think the cray mask will fool it so just don't forget the music box um anyway i'm sure it won't be a No. Es que no entendí, no entendí cómo, cómo apareció Foxy. No entendí cómo apareció Foxy. Que me explique eso. Eso fue. Fue raro. A mí me asusto. ¿Qué, qué, ¿Qué sentido tiene intentar asustarme si no me asusto? No te voy a escuchar de nuevo al tipo, sí. Por favor que no me hables de nuevo. No me llames. Ah, ya, no me llama. Ya. bien que no me llame porque estoy chato de escucharlo. Hasta la una de la mañana, sí. No, voy a perder si lo hago, pero lo voy a hacer a ver qué pasa. Así que cuando, A ver, voy a hacer una teoría Parece que cuando se acerca Balloon Boy Que es este de acá Este, Balloon Boy Parece que cuando se acerca, viene Foxy Entonces hay que alumbrar Se, se, me, se me ocurrió nomás. Yo nunca he jugado este juego así Así que, no sé A mí se me ocurre que hay que hacer esto Cuando se acerca Balloon Boy A ver si alguien se ha movido No se ha movido nadie ahí Balloon Boy tampoco, así que seguimos bien Mangle se ha movido No Mangle no se ha movido Ya vamos bien Ya no se ha movido nadie acá Chica tampoco Balloon Boy se movió Balloon Boy se movió hay que encontrarlo. Ya no está, así que. Hay que preocuparse. Ahí está, ya. Debe estar por alguna parte. Ya, aquí no está. No me digas que está acá. No, se entró la cañería. Entró. Entró. Ya hay que estar pendiente de Foxy todo el rato. Alumbrando, alumbrando, alumbrando. ¿Pero no aparece Foxy? Ah, la caja de música Ya, me va a matar Me va a matar Foxy ¿No aparece Foxy? O sea, tengo que estar alumbrando todo el rato, parece Sigue estando Balloon Boy Ya, se movió Ahí está Ya, nos metemos esto Ya Se fue, se fue, se fue ¿Lo escucharon? Ya Vamos a darle cuerda Ya, nos libramos de Balloon Boy Hola Foxy Hola Foxy Hola Foxy, vamos a estar alumbrando hasta que se vaya Ya, primero tenemos que ver quién se metió Se metió chica Mira Foxy se fue La chica sigue ahí Ya Está poco agresiva chica Sobre esta chica. Hello. Freddy, Freddy, Freddy, Freddy. Alumbra Freddy. Uy, chica. No. No. No. Me confundí con los controles. Me confundí con los controles. Ay, qué, nar qué rabia. Me confundí. Me confundí. En vez de poner la máscara, puse las cámaras. Ya, una vez más, si ahora no funciona porque me, conf o me confundo con los controles, no juego hasta, hasta el domingo que es el día que puedo jugar Porque después me vienen las clases Mañana tengo clases, así que mañana, bueno mañana va a ser el último video que grabo de esto Ya, hasta la una sí, porque así sirve la cosa Ya eran como las 3 de la mañana. ¿Por qué me confundo? Si es que cuando me confundo la cosa es mala. Aquí no suena la nariz de nadie. Freddy. No hay nadie ahí. Nadie. Ya. Se ha movido el balloon boy. Muéstrame. Ya, no está No está Hay que encontrarlo Vamos a ver dónde está Ya, se movió Pero no sé a dónde ya, mientras No me diga hi O cosas así Ahora me dijo hi Ahora debe estar por acá hay que estar atentos Atentos a que no aparezca Fox aquí Si aparece Balloon Boy Hay que esperar que me diga ja, ja, ja, ja". Se ría o Me diga hi de nuevo Ya me dijo hi de nuevo Ya no No viene de nuevo Escucho algo Escuché ts -ts -ts -ts", Como los pasitos Los pasitos de alguien a ah, Bonnie, fue Bonnie, fue Bonnie ahí está Mango, lo ven ahí se metió a se metió a un Boy, ya, está alumbrando al frente y alumbrar alumbrando al frente, alumbrar alumbrando al frente, alumbrar así, todo el rato ay, no no, no, la cagué La embarré, la embarré No sé, sí, la embarré, la embarré Ya, voy a parar de jugar por ahora Y voy a grabar después de nuevo Porque te juro que estoy Estoy confundido con los controles Voy a tener que practicar un poquito más la voy a parar de grabar por ahora y en un rato más grabar. Dale entonces una última vez. Y vamos a... Voy a hacerlo hasta que sea la 1 de la mañana. Ahí sigo con el video. Ya, vamos a ver que se movieron Ya, no se ha movido Bonnie O si sí? Bonnie no se ha movido Freddy tampoco y Chica tampoco un Boy se movió Así que, alumbramos ahí Nuestra Foxy, vamos Entonces vamos bien Hasta que no escuchemos ja, ja, ja, ja, ja, O hello O hi Lo ponemos O que nos falte señal se movió Bonnie se movió Bonnie hay que encontrar a Bonnie ahí está ese fue chica no se preocupen, es chica Miren, Freddy ahí se río Freddy Freddy Freddy está cerca ponemos la máscara Freddy sigue cerca, nos ponemos la máscara Freddy sigue cerca, nos ponemos la máscara Vamos Freddy, vete Vete Ya se fue Bonnie, Foxy, Foxy, la máscara. Chica, vete, vete No te quiero Oh Niño de los balones. Es Se fue, se fue FOXY Ya, no sé cómo evitar a Foxy ¿O oh, ¿qué es eso? Oh Un juego Un juego, vamos a ver qué pasa Nunca lo había visto este juego Vamos a seguir a este tipo Qué feo el, el sonido No sé, nunca había visto ese minijuego Bueno, pues no se pudo Lo intenté El siguiente video lo voy a volver a intentar Lo voy a intentar hacer a mañana en la mañana Porque este lo hice hoy día a la noche ¿Por qué no me ven oscuro? Porque está la luz prendida Pero este lo hice hoy día a la noche ¿Por qué? Porque sabían que yo soy un macho Que no me asusto Aunque haya oscuridad Y todo Bien, entonces, bueno, pues si quieres darle like porque te ha gustado, como yo lo como yo percibí, logré sacar al final el niño de los baluns, lo logré sacar, dame un like. Y dame tus consejos también en los comentarios, dame consejos para pasar el juego. Bien, yo me despido hasta la próxima. Chao, chao. Nos vemos. Vamos a sacar el juego. Vamos a poner, no, no sabe salir por aquí, pero bueno, así, es así. Chao.